lugar, va, caballo, da, campo de arroz, tacay, alto. El lugar donde están los caballos en un campo de arroz alto. Nos espera la locura máxima. Bueno, pues bienvenidos a Japón. Vamos a estar por aquí unos días conociendo su historia, sus costumbres y sus cosas locas, que ya veréis que son muchas. Ahora mismo tenemos un jet lag impresionante, porque cuando vienes hacia esta parte del mundo, el jet lag te atiza con fuerza. Y para solventarlo, lo que vamos a hacer es introducirnos lo mejor posible en la cultura japonesa. Y lo vamos a hacer a través del desayuno. Con punto de temblanes. Punto de butador. Vámonos. El rico katsudor. Rico. ¿Qué será esto? Bueno y nos he presentado, a este viaje que nos va a acompañar Pau, un amigo que se conoce perfectamente Japón, ha estado varias veces y es el que nos va a ir guiando por los sitios más interesantes y nos va a enseñar las cosas más locas que tiene Japón. ¡Bienvenidos a Japón! Ichimashou. Lo que vamos utilizando es el Google Lens para que nos vaya traduciendo. Mirar aquí, hasta Pikachu está en el papel higiénico por si quieres ir al Toto, pues Pikachu te acompaña. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por Japón como hay que hacerlo. Lo primero, una pequeña aproximación para entender qué es Japón. Japón es un archipiélago en el Océano Pacífico con más de 6.000 islas, junto al anillo de fuego, lo que hace que se produzcan de media casi 5.000 terremotos al año. Algunos, como el que generó el tsunami de 2011, pero la inmensa mayoría son apenas imperceptibles. La cultura japonesa es una de las más interesantes del mundo, en parte por lo aislada que ha estado en ciertos momentos de su historia. Al mando se encuentra el emperador, que es el gobernante por derecho divino, pero los que durante muchos años tuvieron el poder militar, y en realidad gobernaba, era el shogun, con su ejército de samuráis. El país cuenta con dos religiones principales que en Japón son complementarias, el sintoísmo, que es la religión originaria del país, y el budismo, que llegó procedente de China. De China también llegaron los kanjis, uno de los cuatro alfabetos que se usan en Japón, que son los ideogramas chinos donde cada símbolo es un concepto. La moneda que usan es el yen y cuenta con una enorme gastronomía más allá del sushi y el ramen, con platos como el okonomiyaki, tokoyaki, tonkatsu o los dorayaki. Las ciudades principales y más interesantes de ver en un primer viaje son son Tokio y Osaka, llenas de bullicio y luces de neón, y Nara y Kioto, donde se ha desarrollado gran parte de la historia más importante del país. Bienvenidos al Sensoji, chicos. Esta es la puerta Caminarimón para acceder al templo Sensoji. y al lado de, de este enorme farol que indica que es un templo budista. Tenemos a los dos guardianes. <risa> Sensoji no es solo el templo budista más importante de Tokio, sino que su historia supuso un punto de inflexión para la ciudad cambiándola para siempre. Su origen corrió como la pólvora y creó tanto impacto en la sociedad japonesa que la gente venía en peregrinación desde todas las zonas del país atraídos por su historia. Cuenta la historia que dos hermanos pescadores escucharon una orden de los cielos para que echaran la red al río que atravesaba la ciudad. Y al sacarla, guiados por esa voz divina, encontraron en su red una estatua dorada de Kanon, un ser que para el budismo se encuentra a medio camino entre el conocimiento y la iluminación. El jefe de la aldea, años después, fascinado por la historia, terminaría convirtiendo su hogar en un templo para adorar esa estatua de Kanon. Y la evolución de ese primer templo es lo que vemos hoy en día. Este proceso de peregrinación además supuso que el templo se convirtiera en el eje vertebrador de Asakusa, el barrio en el que se encuentra. El templo que fue reconstruido tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial está compuesto por varios salones con distintas temáticas, todas ellas relacionadas con el budismo. El Salón Principal Hondo, considerado tesoro nacional, es sin duda el salón más importante del complejo y donde se encuentra enterrada la estatua de Kanon. Entre todos los salones destaca la pagoda de cinco pisos, un edificio emblemático en Tokio, que domina la gran esplanada del templo, lugar donde se producen varios rituales previos a la entrada al salón principal. Bueno, esto se llama Mikuji. En una caja hay una serie de palos que llevan unos números y tienes que ir agitándolos para ver qué número te sale y así leer tus suerte. Y ahora se busca aquí. Sí, se busca aquí. Es este. Y aquí nos leen nuestra fortuna. Fortuna baja, ¿no? Por lo que pone aquí. La más baja. Hoy no es nuestro día. Como nos ha tocado la peor de las suertes, para evitar esto, este malpario, lo que vamos a hacer es colgar aquí la mala suerte y así podemos seguir con nuestra vida tranquilamente. Aquí se queda ¿no? la mala suerte. Después de haber visto un poco una parte más tradicional de Tokio, lo que vamos a hacer es subir a ese edificio que veis ahí, que cuando se construyó era el segundo más alto del mundo. Y vamos a subir porque lo que nos interesa ver es todo el área metropolitana de Tokio. Que, ojo al dato, es el área metropolitana más poblada del mundo. Tiene casi la misma población que España. circular, Esto es 360, entonces se ven todas las partes de Tokio. El templo que acabamos de visitar es justo ahí. Y además, lo bueno que tiene subir aquí es que en los días despejados, como hemos tenido la suerte de que es hoy, se puede ver el monte Fuji al fondo del todo, está nevado. Las subidas, lo que son en realidad, son dos alturas que tú puedes elegir. O haces el combinado, subes al primero y luego al segundo, o simplemente te quedas en el primero, que está ahí abajo, son 100 metros de diferencia. El de abajo son 350 metros y este son 450. Es un poco más alto, pero en realidad ya ha llegado un punto la diferencia de altura, es insignificante a la hora de ver las vistas. lo más llamativo son las vistas, pero hay una cosa que es también, igual de llamativo es la velocidad a la que sube el ascensores. Pues mirad, esto es una carta en un restaurante. La carta está en perfecto japonés, pero como tiene fotos chulas, <risa> pues hemos ido señalando con el dedo y sin problema. Aquí hay un timbre al que vas llamando aquí al camarero. ¿Y cerveza. Esto es un donkatsu, un cerdo empanado, que viene con su sopita de miso, unos encurtidos. Esto es como un menú. Esto está buenísimo. Está rico, sí. El arroz, pues arroz, no tiene más historia y vamos a probar el sashibi. Oh. Hay que pedirse así, mira, por todos lados. Espera que me es el yaquizoba. todos pues, videos, con escaso y ¿Cómo se mueve? Mira, mira. que está vivo. ¿Por el calor? ¿Cómo coge la humedad? ¿Qué ¿La cuenta te parece bien? Son 7.514 yenes. 50, 50 euros. 50 euros, sí. Venga, seguimos. Estamos en el santuario Meiji Jingu, que es el santuario sintoísta más importante de Tokio, o uno de los más importantes. Una de las cosas chulas que tiene es que para llegar hasta esta plaza, tenemos aquí este edificio enorme de madera, es que atraviesas un bosque y parece que no estés en una megalópolis tan grande como es Tokio. O sea, es como un pequeño pulmón, un oasis dentro de lo que es la gran urbe megalópolis. Cada noche, Tokio se transforma. A medida que desaparece la luz del sol, las luces de neón toman su lugar dando a conocer la otra cara de la ciudad. Lo que durante el día parecía más oscuro y similar a otras ciudades del mundo, se aparca para surgir la verdadera Tokio que tanto llama la atención. Es muy diferente conocer zonas de Tokio así o así. Son dos caras de una misma moneda. En zonas de Tokio, como el barrio Taku de Kihabara, Shinjuku y su vida nocturna y Shibuya donde se encuentra uno de los cruces de calles con pasos de cebras más transitados del mundo se transforman y surge la locura. Si os apetece abrazar un perro, esto es una cosa que se hace en Japón, tú vas a locales de estos, subes ahí arriba y puedes estar abrazando a perros como está haciendo esta chica. Vale, lo primero hoy antes de seguir viendo Tokio Lo que vamos a hacer es reservar el JR Pass El JR Pass es un pase de trenes Que te permite utilizar la mayoría de trenes De la compañía JR que Sería como el equivalente a Renfe en España ¿vale? Porque hay varias? Sí, eh, aquí por ejemplo en Tokio hay varias compañías Que utilizan incluso a veces las mismas vías Es muy útil por ejemplo eh, Para hacer eh, traslados entre ciudades en Japón Con el JR Pass puedes pillar uno de los trenes balas Tienes que venir a alguna de las oficinas De la compañía JR Con la pre impresa y con tu pasaporte Entonces en ese momento ya te van a dar el pase Con el que luego puedes ya entrar a los trenes Vale, pues ya lo tenemos eh, Esto de todas maneras os dejaremos toda la información en la web Porque es una cosa que si vienes a Japón Es interesante que te informes bien de cómo funciona Así que ahora nos vamos a seguir recorriendo Tokio Mirad qué cantidad de gente hay por todos lados, por algo es la estación más transitada del mundo. Shinjuku es el barrio comercial más importante de Tokio, ¿no? Aquí están la mayoría de grandes centros comerciales de la ciudad, muchas oficinas y digamos es el centro financiero de la ciudad de Tokio. Además aquí siempre hay un ambiente increíble y vas a encontrar muchas locuras, sobre todo en la zona de Kabukicho donde hay tiendas un poco bizarras y establecimientos que seguro que te van a llamar la atención. Es un barrio con tantas cosas tan extrañas que puedes encontrarte, incluso hay uno de los grandes emblemas de Japón que es Godzilla. Hoy vamos a ver otra parte del barrio, ¿no? por ejemplo vamos a ir al edificio gubernamental de Tokio para ver la ciudad y el barrio desde las alturas. El cruce de Shibuya es el más famoso en el que hay personas que caminan en todas las direcciones, pero como veis, no solo hay bulla en Shibuya. Este tipo de cruces los hay por todo Tokio. Fijaros que es una locura las direcciones. Está aquí, ahí, ahí puedes ir en cualquier dirección. Este mirador no va a tener las vistas como las que teníamos ayer, pero la ventaja es que es gratis, es una de esas cosas que se pueden hacer gratis en Tokio. Desde este mirador se ven muchas cosas significativas de Tokio. ¿no? Esa zona verde que tenemos ahí, aquel enorme parque, es el parque de Yoyogi y el santuario Meiji, donde estuvimos ayer por la tarde. Y justo detrás se ve el estadio olímpico, pero el del año 64, ¿no? el de las pasadas olimpiadas. Y si vamos girando hacia allí, tenemos aquel, el mirador más alto de la ciudad donde estuvimos también, que es el Tokio Skytree. Justo delante tenemos el barrio de Shinjuku. ¿A dónde vamos, Pau? Nos vamos aquí, Jabara. ¿Qué es? Es el barrio tecnológico Yotaku de Tokio. ¿Qué nos espera ahí? Nos espera la locura máxima. Tema de enchufes, es Japón. Van con este, igual que conducen por la derecha Pues aquí también usan esto Si necesitáis adaptadores, este es un buen sitio para comprarlo Vale, vamos a comer La mayoría de los restaurantes no es que tenga una carta amplia Como en el que estuvimos ayer Aquí casi siempre es una temática Aquí lo que pasa también con los restaurantes es que la mayoría No son con mesas grandes, sino que son con mesas individuales Es complicado, por ejemplo, si eres un grupo O nosotros mismos que estamos viajando Tres personas, es muy complicado encontrar Un sitio donde podamos comer juntos Y de hecho están separados como para que no se hable la gente Para que ni se mire Hemos encontrado este, o sea, que vamos a probar este ramen. ¿Cuál queréis? Yo quiero un miso ramen. Vamos a ver si, si lo podemos lograr. Venga, voy a pedir este. A ver si quiero algún extra. Ya lo tengo que pagar. Venga. Dice que la cerveza no invita, grapa, ¿eh? Por eso, el ramen en teoría, cuando lo pillas del cuenco, los fideos no los puedes cortar con la boca. Tienes que sorber, ¿vale? Si te paras de ver aquí a alguien que lo esté comiendo, escucharás como... No es de mala educación, son sitios que tienen muchísima rotación, o sea, tú vienes, te comes tu plato de ramen en poco tiempo y me larga. Norbe, venga, ayúdame. Ya ves pues, que sí abrasa, eh. Es que mira que humo sale. No, no pues un poquito, dale sin miedo. ¿Cómo quema? Muy bueno, muy, muy buen material. ya tienes hojita aquí, con el pollo, un huevito, un poquito de alga, todo oh, muy bueno. <risa> Este barrio es el sitio típico donde se viene todos los aficionados del manga, de los videojuegos, de la recreativa retro, este es el sitio, de hecho vamos a entrar en una y lo veis. Que tienes. Te ha Vaya salido salido bien, ¿eh? <risa> Casi lo consigues. Cada planta es una cosa. A las 4 que hay máquinas de discos, o las 6 que hay retrogames. Ahorro sí, en Street Fighter. Vamos, dale, que tú puedes. el que tengo justo a mi espalda es Astro Boy, que es el personaje más famoso de Osamu Tezuka, que está considerado el dios del manga y está aquí porque él vivió y nació en este barrio que se llama Takadano Baba, va, ba, lugar, va, caballo, da, campo de arroz, tacay Alto. El lugar donde están los caballos en un campo de arroz alto. <risa> Nos hemos venido a comer con unos amigos que viven aquí en Japón, viven en Tokio, y lo que nos han llevado es a comer un sitio diferente. No vamos a comer sushi, no vamos a comer ramen, sino que nos han llevado a comer una izakaya de pescado. ¿Y qué es eso? Pues os lo van a contar ellos. Un izakaya, básicamente... De beber y de comer, relativamente barato. Está todo decorado como si estuviéramos en una lonja, todo de madera y te pides de comer el pescado fresco que está en una cecerilla en la mar de maja que hay un poco allá atrás. Entonces, en este caso, pues tenemos aquí el cangrejo dentro de un rato, no tardamos en extraer las almejitas y esas cosas, pero hay de todo, pero sobre todo hay que regar. Bueno, vamos a ir a un arcade antiguo para jugar a un juego muy tradicional que es de darle al taiko. ¿Y que no sabéis lo que es el taiko? Pues Nerea os lo va a explicar. Pues básicamente es una tradición musical japonesa, es percusión, son unos tambores muy grandes y hay que darle al ritmo de la canción y la máquina te va diciendo, es como el guitar giro pero dándole al tambor. <risa> Si empezamos un nuevo día en Tokio lo que hay que hacer es ir a otro mirador, esta es una ciudad plagada de miradores y esta vez lo que vamos a hacer es ir a visitar la Torre de Tokio, uno de los emblemas de la ciudad. Como veis está inspirado en la Torre Eiffel con una pequeña diferencia y es que es rojo y que además en vez de ser un edificio de pura decoración como es la Torre Eiffel, este lo que es es una torre de comunicaciones. los que se suele saltar la gente, pues justo al lado de la torre de radio que acabamos de visitar está el templo budista de Zoyoyo. Otros países asiáticos donde el desorden es lo que reina, en Japón es realmente impresionante y llamativo el orden que tiene todo, la limpieza de las calles, incluso las zonas que son un poco más caóticas, como puede ser el metro de Tokio, en el que puedes ver personas caminando en todas las direcciones. Si te fijas bien, hay un patrón. Fijaros cómo respetan el orden, los de decir, están puestas en orden y lo que hace la gente es se pone en la fila de brazos esperar. Mientras, mira el móvil, por supuesto. A ver cómo se respeta. Primero sale todo el mundo y hasta que no hayan salido todos no va a entrar nadie. Ahora. Espectacular. ¿eh? Podríamos visitar Ginza porque aquí se encuentra el tradicional teatro Kabukiza que es el contrapunto de uno de los barrios más caros de Tokio y del mundo donde convive la arquitectura de vanguardia y todas las tiendas de las más prestigiosas firmas de lujo mirar la distancia entre unos y otros ¿eh? siempre hacen lo mismo se separan no se pegan nunca unos a otros hemos venido a comer Club, hemos venido a comer sushi a la que fue la mayor lonja del mundo. Ya la han cambiado, ya no es eso. Ahora lo que son son una zona de restaurantes, de, de callejones pequeñitos, con los típicos sitios donde comen, alineados totalmente, individualmente. Y lo que nos hemos pedido es sushi. Vamos a probar algunos restaurantes. Ahora nos hemos pedido un sashimi de atún y anguila. ¿Sabe más? está de aquí más? Ay, está muy Muy bueno, sí, sí! Rico, sí. rico. Vamos a probar la anguila ahora. Sí, me da el éxito. ¿no? ¡Oh! Esto está buenísimo. Con esa soja por encima caramelizadita, ¿eh? Este está espectacular. Vienen con arroz por debajo. Está bueno, sí. ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Está muy apuntado este sitio. ¿Candrecito? 21, 21 ¿no? piezas, o sea, 7 cada uno. Bien, pues vale. ¿Y Salmo también quieres? Sí, te estáis pidiendo vale. a morir, eh, no sé si te no, si os de cuenta. Apay. Vale, en el de antes hemos probado sasimis y ahora hemos hecho un cambio y ahora nos vamos a los nigiris. A los matis. Es verdad. Un poquito de sopamiso también. Hemos pedido básicamente como si no hubiera mañana. Es Tokyo Station, que aquí es donde se cogen los trenes bala. Esto quiere decir que nos despedimos de Tokio, pero no del viaje, porque ahora nos vamos a ver otra zona muy importante y que siempre hay que visitar en el primer viaje a Japón: Osaka, Nara y Kioto. Ya estamos en Osaka. Hombre, ahí dragón no hay. Vale, yo no sé <risa> la historia zona de la alguna. Aquí <risa> sirven huevos de todo. Está buenísimo. Está buenísimo. Apenas quedas un castillo de los miles que había. Hubieras pagado hasta por esta bolsa, ¿no? <risa> Fijaros el picante, cómo hace efecto. Nosotros estamos exactamente igual. ¿Estás grabando ya? No, es una locura, lo de los ciervos aquí en esta ciudad es impresionante. Pau, ¿por qué venimos a este templo y no a otro?